para nosotros saber y tratar de pulir esa intervención o ese patrullaje o que se de repente charla porque también la función de sensibilización de ustedes charla entonces de repente han dado han dado charlas o han, han intervenido y de repente eh, de repente no ha sido exitosa esa intervención ¿no? también digan para mejorar, porque no todo se aprende la las 8 de la mañana, esto es de manera práctica. tiene que estar practicando, practicando porque, porque si, si, no, si no, ya sabemos ya, ya sabemos cómo vamos a actuar. Teóricamente ya saben, pero la práctica es otra. La defensa de defensa la, de las mujeres. O agua ya caspa guarma seguramente violincha picarán kitsi, causarán kitsi. icha papa y kitsi, mamá y kitsi, ¿no? Piliar haku siempre, ¿cierto? Hicha pas. Hiko un año tan mija, mamá caspa y guarma y kitsi, kunatapas han kunahamahachan Malta tatachan kitsi, mana ya na pacha chan kitsi, mana ayita mi kitsi. Chay mantachaño hay kuchahamuni que imanasgata, importante yo hay kuchapa, han kunahau kaya kanay kitsi, han Derecho y ya es yachanay A ver, vamos a estar calladitos, ¿ya? Este <tose> es de trabaja como una Mana como una Y Es que yo a veces, veces, mata, para la Es que yo a veces, a veces, totalmente egoístas. Manan como a la a veces cambia, que ya están en la pija, mala instrucciones con la pija, ya dejamos tan a veces vamos a hacer papá, con la pija, pila con la pija. Si cambia, si no, no cambia. Eso es mentira, no. Cuando yo tenga hijos, seguro que va a cambiar. Mentira, mentira, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos, ¿cómo me doy cuenta cuando una persona es violentada, tiene baja presión? no se quiere, no se cuida por ejemplo no cuando las mujeres tenemos dependencia económica del hombre, o sea cuando dependemos para que ellos nos den plata hay más violencia, por eso es que ahora el Ministerio de Mujer promueve el trabajo para las mujeres, para que nosotras mismas podamos trabajar y tener nuestra platita y no estar pidiendo, dame, dame dame, dame Aquí está siguiendo. es la recepción de Virgen de las Nieves está recepcionando a todos. Ah. <risa> sí. Saludos a unas de están recepcionando la producción no apujar embarazo también claro, unas palabritas es que están recepcionando está del evento no agradecerle no a todas las autoridades no tanto provinciales sí, distrital sí, sí, sí, no de Macoya, Huacaña de que sigan cuesta cultivando sigan organizando ¿no? este, este evento, ¿no? que es, es muy importante para todo lo que es Alto Andino, ¿no? Sería y espalazo. también la comunidad, ¿cómo lo está recepcionando? De igual manera, ¿no? Con su caldito ah, de alpaca. alpaca con su, alpaca y con su chicharrón. ¿no? Ahorita vamos a ver el chicharrón de alpaca. Sí. ¿Qué le parece el caldito? Delicioso, delicioso. Delicioso. Sí, delicioso. Están disfrutando del caldo de alpaca, cero colesterol. Por minero, por suoso, todos están disfrutando. Sí. Delicioso, ¿no? La sopita de alpaca. Sí. sí. sí. Delicioso. La zona andina. ¿eh? Claro. Nosotros que sí. somos sí. crianderos de alpaca Son sí. consumidores sudamericanos. Qué bueno invitar a todos que consuman carne de alpaca de primera calidad. Claro. <ríe> Todos se han unido para compartir. Ya va a venir ahorita. <risas> ahorita están disfrutando el carne de alpaca. Este es el Soy plato bolia, típico, ¿no? Típico, típico, típico de, de zona. la zona, de virgen. De la Alta Andina. Alta Andina. Ah, sí. Sí. Ya, gracias. Está disfrutando la mamita también disfrutando la carne de alpaca que le parece está rico está rico de sí, carne a de primera gracias, gracias. ¿Está? gracias. La está disfrutando gracias. claro si sí, es el cero gracias. colesterol primera no, este es sí. colesterol. O sea, le están disfrutando acá el maestro delicioso sí, gracias, maestro gracias. los jefecitos gracias. también están disfrutando la carne de alpaca que le parece no, rico, rico, Bien. riquísimo. Sí. Está su mojo, ¿eh? Se le llaman mojo. Gracias, <ríe> muy agradecido. Ya. Gracias, gracias. Acá también el ejercito está gracias. disfrutando. Sí, gracias. Ya. Acá están disfrutando todos. ¿Ah? Carne de alpaca. Gracias. Estamos dando rico chicharrón. Chicharrón. Exacto, ahí está. Compartiendo. Qué bonito el compartir, ¿no? Entre todos. Chicharo, o sea, tengo de alpaca. Sí. Una de alpaca. Ah, entonces, Original. Placa. Están disfrutando. Ahora voy a pedir patistas. Acá estamos, estamos tomando caldo. Ya, ¿qué más? De, de alpaca. Sí, están tomando caldo de alpaca. Muy bien del reportero El reporte.